Sergio, ¿me escuchas? Cuando ustedes quieran, Diana, prendemos cámaras. Ya les doy el... Sí, ya todo está listo. Ya todo está listo. Ustedes si se ponen en el link de, de Facebook Live, ya sale, iniciamos. ¿Sí? ¿Lo ven? No lo veo. O sea, ah, listo. Ahora sí, ya lo vi. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ya lo vi. ya, lo vi. Sí, ya todo está listo. Ya todo está listo. Ustedes, ya... Yo estoy en el de YouTube. El de YouTube también está activado. Diana, comencemos. Muy buenos días a todos, siendo las 10 de la mañana, dos minutos, damos inicio a este live, saludando a todas las personas que se conectan en este momento, un saludo a Jay Marín, eh, a Daniel Lugo, a Henry Gómez, a Jorge Murillo, esperamos sobre todo que queden claras todas las normas de esta gran convocatoria que Mintic tiene para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. En este Facebook Live hoy compartiremos información muy valiosa para quienes hacen parte de la industria creativa digital y TI en el país. Hoy hablaremos de la convocatoria Blockchain y Analítica de Datos que hace parte del programa Especialización 4RI que busca incentivar el uso y la apropiación de tecnologías emergentes en procesos de comercialización, análisis de la demanda y el mercado. Le doy la bienvenida al Viceministro de Transformación Digital, Germán Rueda, a Andrés Pardo, asesor de la Subdirección de Industria TI del Ministerio TIC y a Sergio Espinosa, experto en Blockchain. Ellos nos acompañarán en esta mañana para explicarnos y despejar todas las dudas que seguramente ustedes pueden tener a lo largo de este live. Viceministro Rueda, entramos en materia. Cuéntenos de qué se trata esta convocatoria que estará abierta hasta el 15 de julio. Ya esto es en eh, contados días y que busca además, les quiero recordar, 220 empresas para recibir una transferencia de conocimiento que les va a permitir pues implementar estas tecnologías de la 4RI en sus organizaciones. Bienvenido, vice. Gracias, Diana. Quiero saludar a todos los que están ahorita conectados en este tema de verdad tan, tan chévere, tan relevante. Para esta cuarta revolución que estamos viviendo es fundamental entender este, esta tecnología blockchain, pero también muchas otras. Y, y bueno, por eso quiero saludar a todos los que están ahorita conectados. Más tarde, en, durante el transcurso de este live, vamos a estar atentos a sus preguntas. Vamos a estar contestándolas hacia el final del encuentro. Y también quiero saludar a... Sergio, nuestro experto en blockchain que nos acompaña y que también nos ha apoyado en lo que construimos pensando en la transformación digital del Estado, que es la guía para la adopción del blockchain en las entidades públicas. Y por supuesto, Andrés de parte del Ministerio y nuevamente a todos los que están conectados. Pero bueno, Diana, como decías, para entrar en materia, nosotros sabemos que como la industria pide este tipo de conocimiento, de capacitaciones, nos ha ido muy bien, de verdad ha sido una respuesta increíble que hemos tenido a las convocatorias como la de Retos 4.0 y Habilidades Comerciales, que hacen parte de todo este programa que hemos diseñado específicamente para la industria de software de T y las industrias creativas digitales, y eso hace parte de todo este programa que tenemos que se llama Especialización de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, me place mucho y estoy muy contento de poder darles a ustedes aquí la noticia que ya abrimos la convocatoria, para, esta, para este programa, esta parte de toda esta iniciativa que se llama Blockchain y analítica de datos para industrias digitales. Es una convocatoria que va a estar abierta hasta el 15 de julio, así que es súper importante que estén aquí conectados y que nos ayuden a contarle a todas estas empresas, porque desde Mintic, y esto es un trabajo que siempre estamos hablando con la ministra Karen, cómo podemos tener el mayor impacto y por eso abrimos esta convocatoria para que 220 empresas de la industria creativa digital y de TI tengan la oportunidad de participar en esta transferencia de conocimiento. Que aprendan, los vamos a estar capacitando, que puedan conocer a profundidad, que apliquen, sobre todo esto es lo más importante, que no se quede solamente como en entender los conceptos, sino que puedan aplicarlos en su práctica empresarial. Todas estas herramientas que nos trae la Cuarta Revolución Industrial, que están disponibles hoy, que están disponibles para absolutamente todos, y que necesitamos aquí en Colombia, de todos ustedes, que las empiecen a utilizar para estar a la vanguardia en el mundo. Queremos que Colombia sea un referente, no solamente en la región, sino en el mundo, en materia de tecnología, y por eso esto se suma, a todo este trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio, o esto se suma a otras iniciativas, como lo es el desarrollo del talento, que estamos formando 100.000 programadores, que estamos formando a los docentes, a las niñas, a los jóvenes. Todo esto es una gran oportunidad y puntualmente esta para las industrias creativas digitales y TI del país, para que se capaciten en tecnologías emergentes y no solamente que aprendan y busquen nuevos modelos de negocios, sino que todo esto suma al camino de la reactivación. Toda la información de la convocatoria, los requisitos, los documentos, mejor dicho, todo lo que se debe presentar está disponible como siempre en la página de Mintic, www.mintic.gov.co. Ahí tenemos una parte de la sección de convocatorias donde pueden conocer absolutamente todos los detalles. Viceministro, esta sin duda es una gran noticia. Qué buena forma de iniciar además la semana con lo que usted nos comparte hoy. Pero contémosles a todos cuáles son estas tecnologías. Bueno, las empresas de la industria TI creativa digital que participen en este programa van a tener no solamente acceso a estas capacitaciones en la transferencia de conocimiento, sino herramientas en blockchain, analítica de datos, big data, inteligencia artificial, business intelligence, entre otras, que van a poder utilizar para mejorar sus procesos internos, su procesa de, digamos, como toda la cadena de valor de su negocio, lo que tiene que ver con, con comercialización, con mejores técnicas para análisis de datos, para predecir comportamiento de los mercados. En fin, todo esto les ayuda a transformar sus negocios, a avanzar en esta transformación digital, pero sobre todo a capitalizar estas oportunidades y diferenciarse de otras compañías que no, no, eh, quizás que no tienen todavía acceso a esto. Entonces, esta convocatoria es clave para el desarrollo de la industria. Queremos que con esta transferencia de conocimiento fortalezcan sus habilidades, optimicen sus modelos de negocios, y puedan encontrar en esta transformación digital oportunidades para mejorar su productividad y todos sus procesos de innovación. Pues muchísimas gracias, viceministro, por acompañarnos y por traernos estas buenas noticias. Le quiero contar, además, la gente está muy entusiasmada, están muy contentos con esta convocatoria. Y pues ahora le vamos a dar paso a nuestro experto, no sin antes eh, mostrarles un video explicativo de la convocatoria. No puedes perder la oportunidad de utilizar tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. La implementación de tecnologías emergentes ayuda a las empresas en la creación de modelos de negocio dinámicos, atractivos y sostenibles en el tiempo. En este programa recibirás conocimientos, habilidades y herramientas en campos como Primero, Blockchain una estructura matemática para almacenar datos de una manera que es casi imposible de falsificar, que sirve para remediar algunas de las tensiones que más impactan en la cultura empresarial en áreas como los derechos de autor, la transparencia y seguridad en las negociaciones, la elaboración de contratos inteligentes, eliminar intermediarios. La implementación de blockchain empodera y protege a los creadores. Segundo, la analítica de datos alcanza su mejor expresión en el mercadeo analítico. Por medio de su aplicación, tu empresa podrá tener una visión descriptiva y predictiva de sus clientes, personalizar los productos y servicios que ofrece, generando mayor valor y, por tanto, más ventas, y hacer programas de fidelización eficientes, entre muchos otros beneficios. A lo largo de este programa, contarás con asesorías de expertos, aplicación de herramientas tecnológicas en tu empresa, y acompañamiento para mejorar el modelo de negocio y cadena de valor de tu empresa. No dejes pasar esta gran oportunidad de crecimiento para tu empresa. Mintic te acompaña en el camino hacia la transformación digital. Inscripciones abiertas hasta el 15 de julio: www.mintic.gov.co. Bueno, pues esto sin duda, como lo hemos dicho desde el inicio de este live, es una gran noticia de desarrollo para el país para las empresas y ahora llegó el momento de ver y escuchar la explicación de nuestro experto, él es el ingeniero Sergio Espinosa, experto en automatización con más de 20 años de experiencia en proyectos de base tecnológica de alto impacto. Sergio ha encontrado la forma de conectar problemáticas cotidianas con las tecnologías emergentes como blockchain, inteligencia artificial e internet de las cosas. Además es embajador de la democracia digital utilizando tecnología blockchain. Sergio va a compartir con nuestra audiencia los beneficios que tiene implementar estas herramientas eh, sobre las cuales ustedes aprenderán en esta convocatoria. Sergio, bienvenido. Micrófono. Muchas gracias, Diana. Eh... ¿Me oyen? Tengo que... Tenía un eco ahí, pero creo que ya me están oyendo. Eh, veníamos hablando en las últimas semanas con gente de, de la academia que acabamos un curso recientemente de cómo hacer precisamente que las empresas TI y las empresas creativas digitales empezaran a aterrizar en este tema de, de blockchain, inteligencia artificial, IoT y aledañas. Y nos damos cuenta que tenemos que entregarle a la gente eh, unos contenidos bastante relevantes y pertinentes y como para empatar con lo que decía el, el vice Rueda, la guía que nosotros realizamos en durante el año pasado y arrancando este año, pues tiene mucho que ver con, con lo que puede pasar y lo que está pasando en este momento en la industria, en el espacio blockchain en Colombia y, y digamos que en la región. Entonces les voy a hablar un poco de este tema. Eh, inicialmente eh, quiero decir que nosotros tenemos que orientar nuestras empresas no solamente a hacer el dinero, el Bill Metal, sino a tener un, un propósito y un propósito que tenga que ver con impacto y con la empatía que ya nos dimos cuenta en este 2020 que tanto necesitamos. Y yo soy un, un, uno de esos abogados grandes de que, que la tecnología tiene que ayudarnos a resolver problemas fundamentales. Entonces, ¿por qué hay que aplicar estas tecnologías? Porque hay que retomar la confianza en las instituciones, porque vamos a tener la posibilidad de, Manejar nuestros propios datos. O sea, ahorita ahí ustedes se han dado cuenta que hay muchas, eh, muchos escándalos y muchas noticias alrededor de la privacidad de los datos y que aunque ya hay eh, regulación en, en el mundo al, al, al respecto, pues todavía nos hace falta y blockchain nos ofrece una gran alternativa para este, este digamos, este issue tan grande que tenemos en el, en el tema de privacidad. Eh, ustedes saben de blockchain que nosotros intercambiamos valor en todo el mundo, aquí hay, aquí hay solamente que las dos criptomonedas más importantes se están moviendo a, a lo largo y ancho del planeta. Ya sabemos, El Salvador adoptó las criptomonedas como parte de base de sus monedas oficiales. Eso va a causar un revuelo eh, bien interesante, no solamente en el mundo del blockchain, sino en el mundo de las empresas financieras. ¿Para qué hago yo? blockchain para entregar valor o para hacer acuerdos y ahí es donde se vuelve importante y ahí voy a empezar a conectar con las empresas TI, las creativas digitales lo vamos a ver ahora eh, cuando entremos en el contexto de Colombia en la guía blockchain que, que hicimos con el vice Vicerrueda eh, hablamos de varios temas, uno de ellos es la lucha anticorrupción usando blockchain, entonces cómo manejar una gobernanza que nos permita a todos tener transparencia ya sabemos que en las últimas semanas en Colombia lo que ha pasado por falta de transparencia y cómo la gente reacciona a ella. Blockchain tiene una gran respuesta ante esto, ante la implementación de mecanismos que permitan el control, la veeduría y, y la monitorización de los de los procesos, particularmente hablando eh, de licitaciones públicas. Si sí, es un piloto que de hecho es uno de esos casos de éxito en el Foro Económico Mundial. Para el tema de tierras, nosotros también en Colombia sabemos que eh, tierras tiene un gran problema. La gente que ha perdido ha sido despojada de sus tierras. Muchas veces no tiene cómo reclamar porque precisamente no hay esa traza hacia atrás de qué pasó con ese predio, de quién era el dueño, quién lo heredó, quién lo tomó, quién lo compró. Blockchain ofrece una gran alternativa para esto. En el sector salud, ni se diga, eh, blockchain al ser una plataforma que nos permite una tecnología mejor, que nos permite descentralizar los servicios y eliminar intermediarios, nosotros podríamos eventualmente conectar a pacientes con doctores con un con un mecanismo que maneja inteligencia artificial para poder tener transparencia también eh, con tecnología blockchain y que de esa forma nos volvamos más eficientes y al mismo tiempo podamos generar más empleo, dado que podríamos conectar médicos directamente con tanta gente que necesita servicios de salud. Ni se diga soy el fan número uno de la democracia digital. Democracia digital es una de esas cosas que blockchain eh, puede responder a. Y como sabemos, la falta de democracia alrededor del mundo genera guerras. Blockchain, como al, al ser un proyecto de alto impacto con democracia digital, puede ofrecernos una alternativa excelente para manejar eh, estos problemas, que son problemas que terminan siendo problemas sociales y problemas eh, geopolíticos muchas veces. Bueno, y eh, en lo que le más les interesa a las empresas digitales, transmedia, etcétera, es que blockchain, por ejemplo, esto aparece en la guía que hicimos con el Rueda el año pasado. Blockchain puede conectar directamente a productores, a artistas con los consumidores de música. Algo así como si tuviésemos un Spotify que cada vez que yo le doy play a una canción le llegan las regalías a ese artista sin necesidad de un ente intermediario y eh, sin necesidad de que eh, se tengan que eh, crear mecanismos adicionales, por ejemplo, para el tema de tributación. Y aquí este, este ejemplo lo, lo muestra muy claramente. Nosotros podríamos conectar artistas con gobierno, con la DIAN, en el caso de Colombia, con los usuarios, todos usando un único sistema blockchain, en el cual primero la información de los usuarios es segura. A lo, los artistas garantizarían que reciben sus eh, regalías. El gobierno garantizaría la transparencia la DIAN garantizaría el recaudo. Este es un win, win, win, win para, para todos. Y blockchain de nuevo ofrece esa alternativa que sigue siendo más eficiente. Reemplazamos la intervención y la falta de eficiencia eh, de los procesos que, tiene, que tenemos los humanos por, por automatismos, por algoritmos de inteligencia artificial, que simplemente harían el reparto de estos recursos a conveniencia. Entonces, muy, mucha atención. Empresas creativas digitales tienen una gran... Eh, pegada con, con el tema blockchain, por eh, las características que les acabo de mencionar, hay retos, claro, pero nosotros estamos orientados a que precisamente podamos darle soluciones pertinentes a un mercado relevante en un ecosistema que lo necesita. Este, este código QR que aparece ahí lo voy a dejar durante unos 20 segundos para que ustedes con sus celulares lo puedan escanear. Eh, los va a enviar directamente al link de la guía eh, de, de proyectos blockchain del Estado colombiano que realizamos eh, con el auspicio del Mintic y, y otros actores. Entonces, eh, de ahí ustedes van a poder darse cuenta de cómo se arma un proyecto blockchain, qué tan per pertinentes estos proyectos son para las instituciones, cuál es su relevancia, y también van a poder ver el ejemplo que les mostramos eh, de cómo la industria del entretenimiento podría beneficiarse de esta tecnología. Bueno. Entonces, este grafo que aparece acá eh, de McKinsey, eso es como el resumen de lo que podríamos nosotros lograr con la tecnología blockchain en el espacio de las eh, empresas creativas digitales. Los smart contracts, que como su nombre lo dice, son contratos inteligentes, pueden conectar a los actores relevantes con transparencia, con seguridad, con automatización y por lo tanto con muchísima eficiencia. Las, las transacciones se llevarían a cabo eh, lo que se llama peer-to-peer, -peer, o sea, de persona a persona. no claro, tendríamos instituciones grandes o burocracias grandes eh, intermediando que además le restarían valor tanto al usuario como al, como al artista. Esto a su vez produce que se cree una reputación alrededor del sistema a que es bueno producir eh, contenido digital, obras artísticas, en fin, y que también los usuarios van a estar tranquilos de que su información y sus transacciones van a ser eh, seguras. El, el tema de los costos se reduce porque ya no tenemos burocracias muy grandes que mantener y el movimiento que hay, la rotación que hay de consumo de contenido y producción hace que estos proy proyectos sean eh, medibles en el tiempo y generen lo que se llama la micromonetización. O sea, cada vez que alguien consuma eh, una obra eh, discográfica, por ejemplo, tendrían estas, estas ventajas. Todavía tiene algunos retos porque, pues, los por ejemplo, los eh, actores o los artistas no podrían autopromoverse. Se siguen necesitando, eh, digamos, las agencias digitales para esto, pero dense cuenta que ya con un mecanismo blockchain sería muchísimo más eficiente. Ahora, en el campo de la analítica de datos e inteligencia artificial, este es un copy-paste que hice de, de un, de un um, documental de Netflix que se llama de uh, Cody uh, Bias, ustedes lo pueden encontrar en Netflix hoy día, y que hay mucho cuidado con la ética, mucho cuidado con lo que está pasando en el espacio uh, de inteligencia artificial. Esta persona que tiene la máscara es una persona de MIT, es una investigadora eh, de MIT, ella es afroamericana y se dio cuenta que los algoritmos de inteligencia artificial solamente detectan las caras de los blancos. Entonces es que hay un bias inducido y estamos hablando de eh, algoritmos en Amazon, en Google, en Facebook. Quiere decir que para nuestras empresas representa un gran reto hacer una buena articulación y una buena programación de estos algoritmos. Se requiere mucha capacitación y ahí yo daría la recomendación de estas iniciativas que están haciendo en, en, en lo público en Colombia, de que la formación para inteligencia artificial de, de los programadores se haga Pensando en que no solamente está el aspecto técnico y el aspecto obviamente de negocio, sino también el aspecto ético y de hacer muchas pruebas, de entrenar muy bien esos algoritmos para que todo lo que esté sucediendo en el espacio de inteligencia artificial tenga un crecimiento no solamente medido, sino acorde a nuestras realidades y que no estemos teniendo una discriminación inducida ya por un algoritmo, por una máquina. Dense cuenta que aquí ya no es la intervención humana. Ya es la máquina la que haría la discriminación. Entonces ahí hay cosas delicadas que hay que tener en cuenta. Hay que trabajar mucho, hay que saber muchas matemáticas y seguirle insistiendo eh, pues a estos temas. Entonces, de, de, fíjense que hay aspectos en este en este cubo de seis caras, no solamente los aspectos técnicos, comerciales, financieros, sino también los temas éticos, los temas de cómo abordo yo una tecnología para beneficiar a ¿vale? la inmensa esa mayoría. Blockchain, inteligencia artificial han democratizado el acceso a muchas de las tecnologías, a la bancarización. Ustedes se dan cuenta en China con WeChat, ya no necesitamos eh, estar bancarizados, sino que se funciona en un sistema de monedas digitales. Entonces, eh, yo creo que eso era lo que tenía que decirles por hoy. Si tienen alguna pregunta, yo creo que va a venir luego durante el foro. Ahí están mis datos, las personas que quieran escribirme, contactarme. Y pues les agradezco la atención. Y Diana, muchas gracias por esa introducción tan chévere. No, Sergio, muchísimas gracias a usted porque sin duda esa intervención que usted acaba de hacer pues antoja muchísimo a las empresas de participar de lo que implica además para ellos como empresa y para el país pues esta gran convocatoria. Recuerden que ustedes pueden ver más información. Sé que tienen muchas preguntas, los estamos leyendo, pero pueden dirigirse a la página de Mintic, www.mintic.gov.co, y ahí también en la sección de convocatorias van a encontrar mucha información. Ahora quiero darle la bienvenida a Andrés Pardo, asesor de la Subdirección de Industria TI, quien dará más detalles de esta gran convocatoria. Bienvenido. Ana, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo les ha ido? Muchas gracias por acompañarnos. Vice, Sergio, muchas gracias también por acompañarnos. Pues les cuento que, así como lo ha dicho el viceministro, pues nosotros desde el Ministerio de TIC estamos muy interesados en el fortalecimiento de las empresas, sobre todo de nuestro sector, de nuestra subdirección, que son las empresas TI y creativas digitales. Esta convocatoria pues está abierta eh, para que todos... Eh, los que cumplan los requisitos que están en la página www.mintic.co.co, pues in, ingresen y puedan eh, participar de esta convocatoria. Nosotros nos hemos hablado mucho con las empresas, nos hemos hablado mucho con el sector. Eh, Colombia 4.0 también, también es un espacio para poderlo lograr, porque ahí es donde nosotros tenemos contacto con las empresas de nuestro sector. Entonces, siempre nos han dicho que... Eh, eh, necesitan apoyo en algunos de, de los de los sectores, en algunas de las falencias que ellos tienen. Eh, nosotros tenemos otras convocatorias también abiertas, pero esta eh, nos da la puerta para poderlos ayudar y generarles unas herramientas y unas habilidades para que ellos, con estas nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial, pues puedan eh, tener mayores ventas, mejor contacto con con el cliente, mejor contacto con el mercado, poder hacer pruebas, poder decir, bueno, en este momento el mercado se comporta de una manera o se comporta de otra para poder llegar a, a, a tener estas ventas. ¿Qué es lo que realmente necesitamos en este momento? Pues, obviamente, el mundo ha cambiado, nuestra situación ha cambiado, pues, efectivamente, este tipo de herramientas nos ayudan a monitorear, a saber dónde vamos a poner las acciones, cómo estoy yo en el mercado eh, y absolutamente todo lo que tenga que ver con mi empresa hacia las ventas, hacia poder llegar a um, poder comercializar, saber mi cadena de valor y pues lograr estar posicionados en el mercado, hacer monitoreo, protección de, de, de, de, intele de propiedad intelectual y algunas otras cosas más. Entonces pues no quiero andar más en el tema porque ya lo que el vice nos dijo y yo lo que Sergio nos, nos aportó, pues nos ha mucho. Me gustaría que pasáramos a las preguntas que estoy viendo. Aquí al lado tengo el Facebook Live eh, y estoy viendo que hay varias preguntas que nos están haciendo. Sí, y así es, Andrés, hay muchas preguntas. La gente definitivamente demuestra con eso la, pues el interés ¿no? de participar y yo creo que con este... Live que aunque es relativamente corto, pues es una gran información y con base en ello, pues van a poder encontrar la forma de hacer su, de participar en esta convocatoria que les recuerdo hasta el 15 de julio. Voy a hacer la primera pregunta. Nos dice Carlos Piedradita. Estoy comenzando mi empresa. Aplica para empresas emergentes. Aplica para empresas emergentes, sin, sin embargo, deben de cumplir una condición. Tienen que tener como mínimo un año de creadas. Tienen que okay. también tener su registro mercantil actualizado al, 20, al 2021. Catalina Ramos, Penagos, ¿una empresa de energía solar puede aplicar? Desde que esté dentro de los parámetros de alguno de los eh, códigos SIU, estén dentro de los parámetros que estamos solicitando, pueden participar. Porque pues definitivamente nosotros somos la subdirección de Industria TI y, y Industrias Creativas Digital y ese es el sector que nosotros estamos apoyando en este momento. Sé que todos quieren tener este tipo de tecnologías, pero... Pues nosotros cada uno por parte del gobierno nos encaminamos en hacer un apoyo a, sect a diferentes sectores económicos, el de nosotros es un, sec un sector emergente, un sector nuevo y pues es el sector que nosotros estamos apoyando. Bueno, vamos a hacer, eh, Andrés, un par de preguntas más y, y vamos a ir concluyendo porque desafortunadamente no hay tanto tiempo, pero recuerden a todas las personas que están interesadas que en la página pueden encontrar toda la información. Hasta el 15 de julio tienen espacio para participar de esta convocatoria y pues además el ministerio está presto para responder posteriormente sus dudas. Están los canales digitales, está la propia página, entonces no se preocupen. A ver, me dicen que cuatro preguntas más me acaban de autorizar, entonces buenísimo. Nos dice Eduardo Valle. ¿Qué nivel de educación se requiere para aprovechar el blockchain? No hay un nivel de educación, nosotros sabemos, y sobre todo nosotros sabemos de las eh, habilidades eh, blandas que tienen las personas y efectivamente no hay un nivel, no debe ser, digamos, posgrado, bachiller, lo que sea. Lo que pasa es que lo que sí se necesita es que la empresa que nos eh, vaya a participar o que nos vaya a acompañar en esta convocatoria debe tener disponible como mínimo dos personas para poder eh, hacer toda la convocatoria. Pueden tener de dos, de un, de dos a cinco personas para poder eh, entrar a la, al, al, al programa y el nivel no es necesario, no necesita tener nivel académico. Eh, lo que se necesita es que esas personas conozcan de la empresa y sean miembros de la empresa. Ok, por acá nos dice, creo que esta respuesta esta pregunta tiene respuesta con lo que usted nos acaba de decir, Andrés, pero sin embargo se la voy a hacer porque Luis vale. Felipe Rueda Forero nos dice, para ingenieros freelance no podríamos participar, participar, Dale, no podemos participar, no pueden participar, perfecto, bueno, esta, esta pregunta la repitieron mucho. Anímense a hacer empresa, a generar empleo y a participar, a participar en esta convocatoria. Bueno, Nicole Avellaneda Molina, buenos días. Tengo una pregunta. Realicé la inscripción de la empresa y envié los documentos al correo mencionado, pero me llegó un correo de contacto que me dice que no hemos enviado los documentos. ¿Me hace falta algún paso? Eh, si quieres, reenvíalo a ese correo que te están haciendo, lo que pasa es que nosotros hacemos una acción de refuerzo que tenemos un call center que todas las personas que se inscriben, que suben los documentos, también hay un call center que hace el, el refuerzo para que las personas confirmen la, el, el, la subida de los documentos. Estamos tratando de que las personas que se inscriban terminen el proceso de, de inscripción y subida de documentos para pues son nada más hay un cupo entre 220 empresas. Y normalmente se nos presentan como mil, mil y pico, y pues lo que queremos es que la, como, como, la, como, se, como s, obtienen el beneficio en el orden de ingreso y en el orden de inscripción, sí, pues sí. Las, las empresas que se inscriban y entreguen la documentación completa terminan con el beneficio. Exacto, Obviamente no cumplan, pues, que cumplan los, los, eh, los requisitos de las empresas. Seguramente, bueno, estamos acá para responder sus inquietudes. Como les decía hace un rato, no tenemos... Eh, el tiempo para responder una a una, pero si ustedes ven el documento de la convocatoria, seguramente si lo leen con detenimiento van a encontrar las respuestas a sus inquietudes. Con la última pregunta, Andrés, ¿es legal utilizar el blockchain para las regalías de los artistas y no acudir al Saico y a Simpro? Buena pregunta. Eh, la legislación colombiana tiene una orientación para que exista un organismo el cual... Eh, hace el cobro de regalías para los artistas. Eso es lo que se debe hacer y es lo que está dictado por la, por la, por la, por la normatividad. Ahora bien, si existen otros sistemas para poder hacer este tipo de, de ingreso de regalías, pues las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial son las que nos dictan cómo podemos comportarnos en el mercado. Y te lo doy de la siguiente manera como un ejemplo. Hace unos, yo tengo 44 años, entonces tengo más o menos un recuerdo de los años 80, 80 y algo, donde había muchos productores que sacaban muchas canciones de muchos artistas y esos artistas se quedaban con una parte de las regalías. El negocio cambió y cada artista se volvió su productor y su manager y empezaron a ellos ser esas regalías que se repartían, las entregan las la, la, al mismo artista. Al día de hoy, no todos los artistas hacen lo mismo. Al día de hoy, no todos los artistas son sus propios manager, su propio productor, y esto porque obviamente genera una carga laboral, una carga eh, eh, para el artista. Entonces, es dependiendo cómo usted pueda mm, poder utilizar lo que tiene eh, disponible a la mano para poderlo hacer. Pero en Colombia existe un organismo para poder hacer este. Este, este tipo de, de, de transacción de regalías de los artistas. Andrés, muchas gracias por ayudarnos a despejar estas dudas, porque seguramente ahí eh, quedaron aún muchas, pero como les decíamos hace un rato, pueden ir a la convocatoria, hasta el 15 de julio hay plazo para participar. Muchas gracias, Andrés. Una anotación final. Tienen que tener un año de, cre de creación, artículo mercantil de 2021. El tamaño de la empresa eh, está eh, en, la, en, la, en los términos de referencia. Sin embargo, todas las empresas de TI creativas digitales se pueden presentar. Eh, es importante que tengan las personas listas y comprometidas para poder hacer eh, todo el proceso. Son 114 horas. Voy a tener una plataforma durante de aquí a diciembre cuando yo haga todo el curso, cuando yo haga toda la, eh, la, la generación de habilidades. Más un año más en la cual esa plataforma va a estar libre eh, para que las personas que hicieron el curso mediante un enlace y un usuario puedan entrar a esa plataforma, reciban eh, lo que ya recibieron. Hay un, hay un repositorio de lo que sucedió durante todo el año y con esa plataforma puedan hacer mediante todas las herramientas que se que se entraron en, en, en el programa, puedan utilizarla y puedan sacar adelante un año después de haber acabado el curso, o sea, todo el 20, 2022. Anotación muy importante, Andrés. Muchas gracias por su tiempo y por despejarnos de estas dudas. Ahora tengo un, una intervención pequeña del viceministro nuevamente. Viceministro, ¿cuál sería entonces el mensaje para todas estas empresas del sector que están tan emocionadas por esta convocatoria que significa tanto para el país? Bueno, de verdad, los quiero invitar a que aprovechen, que participen, que lean sobre la convocatoria y se puedan registrar porque todo este trabajo que hacemos... Como les decía, siempre con la ministra Karen estamos buscando tener impacto, llevarle estas oportunidades a todos los colombianos de todas las regiones del país. Y así que espero que con esta puedan eh, participar desde ya, inscribirse para que puedan realmente aprovechar todos estos programas. Porque la realidad es que nosotros, desde el gobierno del presidente Duque, estamos convencidos de este impacto que tiene la industria creativa nacional. Estamos apostando a la industria nacional, estamos apostando a nuestra economía naranja y al talento colombiano y eso nos lo demuestra todas las iniciativas, todas las cifras, todo esto que estamos haciendo. Entonces, recuerden, tenemos solamente 220 cupos, me encantaría que fueran más, pero con estos creo que vamos a tener un gran impacto para poder capacitar en tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial a todos los empresarios colombianos que quieran optimizar sus modelos de negocios, y buscar realmente una, una, una ventaja competitiva que les permita apalancar la tecnología para todos los beneficios todo esto que hemos venido hablando. Así que recuerden, está abierta la convocatoria hasta el 15 de julio, www.mintic.gov.co. En la sección de convocatoria se encuentran todos los detalles. Viceministro Germán Rueda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrés Pardo también por su información. Por supuesto, al experto, a Sergio, a todos los empresarios que se conectaron hoy en esta convocatoria. Ha sido un placer acompañarlos. Mi nombre es Diana Gil. Que tengan un feliz resto de tarde. Gracias, Diana. Feliz día a todos.